Hola gatitos y gatitas. Bienvenidos a Miau XD 35, el nuevo nombre del canal. Y ya tenéis saludo, gatitos y gatitas. Lo de que me suicidé y eso, y ya sabéis que es broma y tampoco me he convertido en gato, pero bueno, era una broma que hice y eso. Así que ahora haremos lo mismo de siempre que hemos hecho en este canal, empezando por los principios y así, haremos parodias, cosas frikis, gags y imitaciones, todo eso que hacíamos antes como en el principio del canal pero sin copyright ¿vale? sin copyright es decir lo único que no haremos es anime music videos, montajes y remixes y cosas de esas y usar música con copyright eh, así que lo que haremos eso lo tenemos en otro canal que se llama el montaje del espectador que bueno y esta es la presentación del nuevo canal de montajes y cosas que cada vez que subíamos un vídeo ya nos avisan de copyright en el nuevo. Y allí también haremos reseñas de películas, si os interesan las películas y así. También diremos curiosidades sobre la película, pero no solo sobre la película en sí, sino también sobre la película y lo relacionado anécdotas nuestras que hemos tenido con la película esa en cuestión que no decíamos ese día, pero eso es en el otro canal y en este haremos, y ya lo hemos dicho gags, imitaciones, parodias cosas frikis como hemos hecho hasta ahora pero sin copyright en principio y los vídeos que tenían copyright hasta ahora pues los pondremos a, como se llama, ocultos con el candado medio abierto y desde una lista de reproducción desde el otro canal se podrán ver, pero en principio ya no serán de Miao XD35. Y bueno, los vídeos antiguos que tienen dicen V3XL y el nombre ese, pues se llamarán igual, pero... Escribir youtube.com TV3XL también lo encontraréis así. Pero buscando Miao XD35 tiene que saliros en búsqueda, pero no en, el, en la red de dirección. Adiós. Miau.